México, un lugar mágico, lleno de tradición, belleza en sus paisajes. Pueblos llenos de historia, a los que llegues siempre con amigos. Tanta cultura y belleza te deja sin aliento. Un país con una tradición hermosa en torno a la muerte, en donde se habla del Mixtlán, como ese hermoso lugar al que llegamos luego de morir en la tierra y con la misma que se celebra en el panteón con flores, colores y tamales. Viajar hasta más no poder, conocer lugares increíbles, catedrales deslumbrantes, Pueblos mágicos llenos de tradición. Ruinas arqueológicas ancestrales de gran impacto. Playas paradisiacas de las que no dan ganas de salir. Arte en cada rincón. Música y más música de todo tipo. Mi paraíso definitivamente. Definitiva, una etapa académica muy productiva y enriquecedora. Sin lugar a dudas fue el año más brillante de toda mi carrera En el que pude ofrecer un sinnúmero de conciertos en diversos pueblos y ciudades de México Participé en varios festivales de guitarra muy importantes a nivel nacional e internacional. Obtuve el segundo lugar en el concurso latinoamericano de mujeres e intérpretes de la guitarra de Hermosillo Sonora. Tomé diversos talleres de perfeccionamiento guitarrístico, además de más de 12 clases magistrales de guitarra al año con maestros de gran talla internacional. Amigos, experiencias, aprendizajes, logros, cariño, perspectivas nuevas de la música, amar a mi guitarra, sueños, proyectos, familia, ponerme metas altas y cumplirlas sin límite alguno, entregarme a plenitud a la música y disfrutar de las satisfacciones. Esta movilidad me lo deja todo. Gracias.